Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Financial Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una copia de seguridad de su iPhone, de su información que tengan en el iPhone. Aquí en este caso, para este ejemplo, vamos a hacer una copia de seguridad de la aplicación de contactos. Ok, vamos a copiar los contactos y adicionalmente vamos a copiar, en este caso, los eventos que tengamos en nuestro calendario. Pero recuerden que pueden copiar mucha más información. Así que sin más... Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Phone, el cual estará en la descripción del video lo descargan, lo instalan, obtienen su licencia y luego le dan clic derecho al icono del escritorio y le dan clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez que se haya ejecutado el programa el siguiente paso que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone a la computadora mediante el cable USB y esperar a que el programa de iCareFone detecte el dispositivo conectado una vez de que el dispositivo se ha detectado tenemos varias opciones, la opción que nos interesa es la sección que dice respaldo y restauración y aquí con el teléfono detectado vamos a seleccionar los elementos que queremos eh, bueno en la copia de seguridad que vayamos a hacer yo voy a seleccionar los contactos y los eventos del calendario pueden seleccionar fotos o lo que deseen y ahora le damos clic a la opción que dice acá para realizar la copia de seguridad le damos al botón verde y bueno este proceso tarda un par de minutos según los elementos esperamos y cuando en este caso el proceso haya finalizado podemos irnos hasta las copias de seguridad, la lista de copias de seguridad o podemos en este caso visualizar los elementos yo voy a visualizar los elementos de esta copia de seguridad ok, para ver qué es lo que nosotros hemos logrado copiar esperamos a que carguen los elementos y tenemos, bueno, la opción de transferir los elementos nuevamente al iPhone o copiarlos a la computadora eso sí, seleccionamos los elementos, ok, todos o... Oh, ciertos elementos muy puntuales y ahora acá vamos a seleccionar la ruta donde queremos guardar la información yo voy a seleccionar el escritorio y listo, sencillo, fácil, ya podemos Cerrar el programa si lo deseamos Y vamos a tener una carpeta con todos los elementos Podemos necesitar de pronto una hoja de cálculo Para abrir algunos elementos O quizás no, ok Pero aquí va a estar todo Y eso es todo <ríe> Súper fácil y súper sencillo Igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Espero que les haya gustado Apoyar con un like, un me gusta Y espero que se suscriban a nuestro canal Soy Carlos Vallejo y nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto, bye bye